Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Como siempre, es un gusto estar de retorno. Les traemos un nuevo tema. Eh, en esta oportunidad trataremos cómo afiliarnos eh, en nuestra plataforma de la SUNAT eh, para que todos los mensajes que nos envían al buzón nos lleguen al correo de alguna u otra forma porque es un tanto tedioso estar ingresando día a día a revisar el buzón electrónico. Esto hace que de alguna manera eh, se pasen los plazos para la presentación de estos descargos que a veces SUNAT nos comunica y de alguna u otra manera perdemos esta, digamos, lo o la, la oportunidad de presentar dentro de los plazos establecidos. Bien, entonces vamos a ver cuál es el proceso a seguir en este caso eh, de alguna u otra forma para tener toda la información a la mano vamos ingresamos a nuestra plataforma, nos vamos a, a mis avisos electrónicos y a la parte de afiliación. Estando dentro de esta parte, queremos comentarles, por ejemplo, te, eh, anteriormente tenemos que haber registrado los correos, ya esto ya eh, data de dos, tres años, que obviamente, si no tenemos un correo, no es posible, digámoslo, solicitar el RUC ante la SUNAT. Bien, es un punto importante, tampoco, por ejemplo, si queremos afiliar un solo correo a varios contribuyentes, eso no es factible, eso no hay que tenerlo en cuenta, que no se puede porque nos asignan un código único para este procedimiento. Bien, entonces vamos vamos a darlo adicionar vamos a darlo y vamos a ingresar el correo que en este caso vamos a afiliarlos eh, dentro de la plataforma de SUNAT para recibir toda la información relevante bien entonces estando dentro de ello vamos a marcar la opción que nos dice afiliación de todos los avisos electrónicos actuales y futuros al marcar esta opción nos habilita todos, las, todos los campos electrónicos que nos pueden digamos notificar por ejemplo como el cambio de RUC cambios en comprobantes de pagos, presentación del PDT virtual pago fácil generación de número de pago avisos de mensajes enviados al buzón electrónicos avisos notificación enviados al buzón electrónico, avisos electrónicos varios Bien, entonces, una vez que hemos hecho este procedimiento, vamos a verlo grabar y nos aparece un mensaje que nos dice que obviamente nos enviaron una información al correo, nos van a enviar una información al correo para confirmar. Bien. Como podemos observar, entonces, ya estamos eh, de alguna u otra forma que esto podemos modificarlo podemos eliminar. Ah, un punto importante, se puede eliminar siempre y cuando, eh, antes que hayamos hecho la confirmación del correo. Pues, si hacemos la confirmación del correo con el código, entonces, de alguna manera procede la desafiliación. No se puede eliminar. En este caso, como todavía no lo confirmamos, tranquilamente lo podemos eliminar o lo podemos editar a esta, a esta persona que le estamos asignando el correo para que pueda revisar eh, o para que tenga, digamos, la información a la mano. Bien, entonces, ya imagino que habrá llegado el correo o el mensaje de, al, al correo de digamos lo que le acabamos de asignar. Aparentemente está tardando unos minutos. Eh, vamos a esperar unos minutos a ver para que de alguna u otra forma nos llegue el mensaje y seguir con el procedimiento que nos dice la Sunat. Bien, es un, es un paso muy importante a tener en cuenta en este caso para poder culminar, que esperar el mensaje que nos llegue. A ver, estamos esperando. Ojalá nos retorne pronto ojalá nos retorne pronto este tema vamos a esperar a ver un minuto bueno ahí está ya nos acaba de llegar el mensaje de la sunat vamos a ingresar que nos dice bueno información papá pa, pa. bueno damos en el enlace para poder seguir con el proceso información relevante vamos a copiar nuestro código que nos acaban de asignar esto es el código que nos acaban o la clave que nos acaban de asignar para este caso bien entonces estando de ello Estando de esta plataforma buscamos la opción que nos dice aviso de confirmación de afiliación electrónica, le pinchamos dentro de ello y nos aparece la información a ingresar, eh, que es el RUC de la empresa, ABR 20615-1151. Muy bien, el correo era eh, consultas, o oh, perdón, acaba la clave, acaba la clave de confirmación, por acá lo tenemos el correo, vamos a ingresarlo para que de alguna u otra forma se nos eh, o nos haga la confirmación en el sistema. Bien, entonces le damos simplemente confirmar la información y nos dice la confirmación del contacto se ha realizado correctamente. Vamos a, a refrescar y vamos a querer eliminar el correo o en todo caso el, el, la, la persona afiliada. Y nos aparece, nos dice, esta opción permite eliminar contactos que no han confirmado su clave. En este caso, el contacto sí ha realizado la confirmación, por lo que corresponde su desafiliación a través de esta opción editar. Bien, entonces, como les comentaba anteriormente, no es factible eliminarlo. Entonces, lo que procede aquí es editarlo. ah Pero ahorita tenemos un problema, como siempre, Sunat nos saca de quicio en este tema. Bueno, entonces, aquí lo que procede, si queremos, por ejemplo, desafiliar a esta persona, simplemente lo que vamos a hacer es desafiliarlo. Y marcamos la opción grabar y de esta manera lo estaríamos quitando las facultades a esta persona para que no tenga que recibir los correos o cambiar de repente de correo para posteriormente habilitar a una nueva persona que tenga acceso a esta información.